Querido Nico, gracias por recibirnos acá en tu espacio. Haremos un chutis. Chutis. Me alegra mucho verte después de tanto tiempo. ¿ah? Nos sacaremos los barbijos para que se escuche mejor. ¿Cómo estás, Nico, querido? Todo bien. Ante todo, alegre de verte, querido hermano. De vez en cuando nos reunimos y somos bien cercanos. Yo te sigo siempre y me alegra que te veo también, hermano. Igualmente, Nico. Gracias querido. por invitarme a esta entrevista. No, por favor, eh, más bien comentarnos un poco cómo estás llevando el asunto este de la pandemia como compositor, como músico, cuáles son tus actividades, qué estás haciendo ahora en este momento tan difícil. Mira, gracias a Dios que mis actividades siempre se han desarrollado aquí en mi casa, en el estudio. Yeah. Como tú sabes, yo soy compositor y arreglista, básicamente. ¿no? También soy tecladista. Entonces me he dado a la composición, he hecho grandes proyectos que estoy esperando eh, el apoyo y también eh, he, he dado pues algunos cursos por Zoom, también que eso ha sido bien. maravilloso, me han pedido docente. arreglos, bien. así que estoy puesto bien, digamos, estoy... Estás en actividad. Estoy en actividad y además me invento, querido Manuel, me invento para que estén en actividad. Tengo algunas unas ideas medio locas, pero van a funcionar. Estamos acá en nuestro programa Chutis en Ayayala y usted tal vez no lo conoce a Nico Suárez compositor, pianista, arreglista, consultor, productor musical es licenciado en música de la Universidad Católica Boliviana en el 78 esta promoción fue muy interesante, ¿no? cuéntanos de esa, de esa época Mira, ha sido una época maravillosa, totalmente mágica eh, al, al inicio éramos 24 personas y egresamos solamente 11. Eh, pues eh, duró del 74 al 78 sin vacaciones, nada. Una época dura porque era de la dictadura, ¿no es? Eh? Claro. Pero nos dedicamos eh, totalmente, todo, todos nos dedicamos a la música. ¿Cuántos eran? Eh, al inicio éramos 23, como te digo, después egresamos solamente 11. ¿11? 11, imagínate. Y wow. estaban personajes, pues ahí estaba el Sergio Prudencio, el Willy Posadas, el Agustín Fernández, oh. Juan Antonio Maldonado, Jorge Aguilar, el Willy Posadas, el hermano Franz III, Rubén Silva, que está en Bolonia. ¿Bajo la dirección del maestro Villalpán? Sí bajo la dirección del Alberto y del Carlos Rosso De Carlos. ellos organizaban todo y tuvimos muchos eh, profesores ¿oye? de diferentes áreas hasta, hasta decir que hemos pasado matemáticas para con la idea de pasar electrónica pero no se dio porque medio que los músicos tienen una alergia a las matemáticas pero pasaron dirección de orquesta mm. dirección de orquesta, composición ¿Y tú sí. tocabas en la época en la sinfónica? Tocaba a, hacia el final, ya tocaba con trabajo en la sinfónica. En la orquesta sinfónica. De ahí toqué nacional. dos años y antes tocaba percusión. Ajá. O sea, toqué Carmina Burana. ¿Con la orquesta sinfónica? Con la orquesta sinfónica. Oh, una experiencia para mí tan, tan tan metido estaba que mi mamá me decía que yo dormía así. ¡Qué belleza! Qué hermosa, qué hermosa. Oye, fue una época maravillosa esa y que salió esa promoción. ¿no? Sí, totalmente. Salimos a diferentes lugares y cada uno desarrolló en su campo. Yo, por ejemplo, recuperé mis orígenes de la música popular y me dediqué mucho a la música popular y me fue re bien, realmente. En realidad, ahora yo diría que esa es una parte de la inspiración mía. Después de eso, mi querido Nico, porque nosotros lo conocemos como Nico, Nico Suárez, hace su maestría y su doctorado en música en la Universidad Católica en Washington. Sí. ¿Cómo fue esa época? Y eso fue maravilloso porque yo siempre he querido ir a Estados Unidos y trabajar, eh, estudiar ahí para darme cuenta cuál, cómo es el sistema, cuál es el método. ¿no? Y bueno, caí a una universidad muy conservadora, eh, con decirte que la Universidad Católica de Washington no permitía que algunas personas que no estén en, dentro del sistema den sus conferencias, o sea, era... pero sin embargo era muy organizada, tenía un, unas facultades muy buenas como la de piano y tuve unos eh, profesores de composición, de orquestación súper interesantes uh -huh. eh, ahí estuve dos años y medio la primera vez para la maestría gracias a una beca de la OEA ese tipo de becas que nosotros no las optamos y entonces nuestros cupos van a otros países hermano entonces yo creo que era el único lo que eso fue el 84 uh -huh. y después nuevamente fui a, a la misma universidad a hacer mi doctorado en el 95 y salí en el 97 con la misma beca doctor eh, Nicolás Suárez doctor en música, doctor en composición. Lo interesante también, Nico, de tu trabajo es que no te haces problema de transcurrir entre lo clásico, digamos, y lo popular, ¿no? ¿Siempre has estado así o, o, o cómo fue? Siempre, porque hay dos cosas importantes. A mí me encanta el rock y el jazz, y me encanta el folklore. Eh, he bailado eh, cantos de Charasani en Oruro, en la entrada, y aquí en El Gran Poder eh, he aprendido a tocar instrumentos nativos y, y también he hecho piezas eh, académicas, digamos, que se han tocado acá, como en otros lugares. O se me siento cómodo en, en las dos facetas, he tocado en guarda también, cosa que ha sido muy lindo, eh, porque ahí sí he aprendido a tocar eh, a algunos géneros de la música nacional. Vamos a ver ahora un, un videoclip. De tu obra más bien en el campo del blues, podemos decir. Sí, sí, sí, sí, claro. Un poco cuéntanos de esta, de esta obra. Bueno, esta, esta canción eh, titula Sin Mí, está dedicada a mi hijo Joaquín eh, y pues eh, la, la tocamos con gogo eh, Go Blues. Eh, en la versión que ustedes van a escuchar está la voz, el Ale Delius, el... El Gonzalo Gómez en la guitarra, en el bajo el Julito Jaime, en la batería el Teto de Ugarte y yo en los teclados. Y pues eso es una canción muy interesante, muy, muy, muy interesante, que después yo me di cuenta, porque justamente hoy día he estado viendo una, un pequeño clip de, de que los Beatles habían compuesto su obra, bueno, tienen una canción en base a Beethoven. Y esta canción que yo, obviamente ustedes no se van a dar cuenta, eh, inconscientemente eh, la hice en base a Summertime, entonces me salió una cosa dedicada a mi hijo que yo le digo, cuídate no te cuides, Bien, ¿no? fíjate no te fijes, quédate que yo estoy aquí, una cosa así, entonces es una cosa muy linda que ha tenido un relativo Éxito, digamos Y se han hecho varias, varias versiones Una última versión que está saliendo ahora es cantada por la Mimi Perfecto Vamos a escuchar entonces Nicolás Suárez Nuestro querido Nico con Gogo -Go Blues Con Gogo -Go Blues Con Gogo -Go Blues, con la canción Sin, Sin Mí. pertenece no, no se cansa y las pilas le alcanzan es mi niño y juntos pasamos jugando al ron rin ron jugando al ron rin ron jugando al ron, ring, ron tengo un niño y se me parece y canta la vida que le pertenece No, no, no, no se cansa Y las pilas de alcanzar Es mi niño y juntos pasamos Jugando a rock, ring, rock, Jugando a rock, ring, rock, Jugando a rock, ring, rock, Tire tus de alcanza, desmidillo y juntos pasamos, jugando al ron, riflow, jugando al ron, riflow, mi ron, Tibre. Somos, somos, todos el tigre somos, somos, todos el tigre campeón. de corazón, de corazón, piedrón, jugando al ron, pingro, yo estoy aquí, eh. yo siempre estoy aquí, yo siempre estuve aquí. Yo siempre estaré aquí, aquí. Somos el tigre, hermano. Tengo que abrazar al Nico. Salud, querido Nico. Salud, querido. ¿Cuántas rico. parrilladas habremos hecho aquí, hermano? Y ahora estamos en otra etapa, ¿no, hermano poner pone lentecitos. Bueno, vamos a intercambiar discos con Nicolás Suárez, con mi querido Nico. Eh, te voy a cambiar, hermano, El Retorno del Papirri. Este concierto con Efecto Mandarina, ah, con increíble. Grillo Villegas, Negro y Blanco, Tincho Castillo, Los Bolitas, Vadi Bar Barrón, Tere Morales, eh, Zeta Vargas. Este es el concierto grabado en el Municipal 2017. Y cuando ah, vuelvo del Ecuador, bien. hermano querido, Nico querido, para ti, y tú me vas a obsequiar. Yo te voy a dar aquí el DVD de mi ópera El Compadre, wow. que le hemos sacado a fines del eh, 19, antes hitos de la pandemia, y pues es una versión muy linda, que la pudimos hacer con varios sacrificios, pero salió muy linda. Qué hermoso, vamos a hablar sí. de la ópera. Este es mi último disco, se llama 60A, Oye, Emil, gracias, querido. Tú me hermano? vas a obsequiar un disquito más. Sí, hermano querido. Este es mi último CD que lo hemos presentado en enero de este año. Ya. Yeah. Y es, eh, son mis canciones para niños, el volumen 2. Wow. ¡Qué lindo! Y son... que lo he producido prácticamente aquí en mi estudio. Vamos a poner los dos. Entonces, esta, así estamos intercambiando bonito <risa> nuestros discos. ¡Qué belleza! Hablaremos del compadre. Claro que sí. Esta ópera, ¿cuándo la compones? Mira, esta ópera, para ir de, de, de adelante hacia atrás, la presentamos en noviembre del 2011. Ya. Pero me ha costado como unos cuatro años más o menos montarla, eh, por diferentes razones. Eh, el, o sea, el 2007 he tenido que empezar a componer con un guión de Verónica Córdoba, que se tardó un poquito. Pero como ya estaba ya lista, seguimos y... Terminé de componer y era un poquito difícil montarla, porque el, el, la, mismo, el mismo, la misma fundación de la Orquesta Sinfónica, a pesar que dicen que apoyan a los compositores nacionales, le costó un poquito aceptarla. Para ello tuve que hablar con cada uno de los consejeros yeah. y los convencí. Y también David Hendel me ofreció que yo dirija la... La ópera, pero yo había salido del de Huara Sinfónico y yo dirigiendo, y estaba agotado. Entonces le pedí a Willy Posadas que dirija. Eh, en el, yo estaba viviendo en, en Estados Unidos el, hasta el 97 uh -huh. y quería hacer una ópera como tesis de mi doctorado, pero no pude porque es muy larga, ¿no? entonces no, no me alcanzó. ¿Cómo, cómo, ¿Qué significa hacer una ópera? Contanos. Hermano. Yo a mí me impresionaba mucho eh, la ópera en general, pero nunca he sido un seguidor. He tocado en óperas, eh, me encanta Rigoletto, por ejemplo, pero no, no, no entendía mucho. Pero sí es bien atractivo hacer una obra musical basada en un libreto, o sea, una historia puede ser real o ficticia, qué sé yo. Entonces acomodar eso, la, la música, acomodarla al texto y sumar el drama, la tensión, eh, entonces es un poquito difícil, pero es, eh, yo ya la tenía clara, porque la vida inspirada en la vida del, del compadre, compadre Palenque, decir, que tú lo has conocido. ¿Cómo, cómo elegiste al, al, al compadre como, como argumento? Es como que su, su vida, hermano, es un arco, y la ópera es un arco, al menos la ópera tradicional, o sea, nace y muere, porque tendría que haber una muerte en una en una ópera tradicional, yo quería que sea tradicional, pues él eh, nace, crece en la música, en, eh, en la comunicación y en la política, y después decrece porque tiene problemas de, eh, personales con su esposa, a quien tú me la has presentado. Claro, ¿no toda la historia, es un, es un, es es un, un drama, ¿no? Sí. Es un drama realmente ideal, como te digo. Porque él se encargaba, si tú te acuerdas, se encargaba de, de hacernos notar a, a, a todo el público que él se había peleado, digamos, no me hablen de ella, uh -huh. mi flor más preciada. Ahora, ¿la ópera es un conjunto de, de, de piezas cortas o, o, o no es así? Es más o menos así. Ya. Yeah. Pero más o menos, te digo, ¿por yeah. qué? Porque sí tiene que haber una línea dramática que construya un clímax, ¿no? casi aquí el clímax es cuando él se pelea con la Mónica, uh -huh. que en la ópera se llama flor uh -huh. entonces eh, es bien necesario tener esa idea clarísima y además tener una unidad de estilo eh, no es poner unas piezas piezas diferentes como hay varios musicales que hacen eso sino que tengan inclusive algo cíclico y uh -huh. en este caso en mi caso era el Hachauru el Hachauru termina cada acto, son tres actos, pero en diferente eh, eh, forma. En uno está, eh, es un, eh, como un sicuri, el, el último es un cantus, digamos, y el tercero es eh, un guaño, digamos, ¿no? pero triste. Muy bien, esa es la ópera El compadre, que estamos viendo algunas imágenes. Pero además, Nicolás Suárez ha ganado un montón de premios. Realmente, has ganado eh, el Eduardo Avaroa tres veces. Has ganado el premio de composición Adrián Patiño, que además yo lo he creado, entre paréntesis, sí. con Italacre Blues. Y bueno, has producido un montón de discos. ¿Cuál? ¿Qué disco... ¿Tuyo elegirías así como si fuera algo especial de toda la discografía? Honestamente te digo, los adoro a todos mis discos, uh -huh. los quiero muchísimo. Casi todos son producción mía, digamos. Obviamente he tenido grandes apoyos como el Art la Fundación Cultural del Banco Central y también he tenido algunos mecenas cercanos que me han apoyado. Pero no te podría decir, eh, por ejemplo, el, el DVD de la ópera es una, un trabajo precioso que hemos hecho de audio. Está muy bien grabado. Está, está bien grabado, muy bien filmado por la misma Verónica Córdoba. Eh, nos ha resultado, justamente parece que lo que más difícil te, te gusta más, digamos, ¿no? Porque tengo un disco de blues también, ¿no? De mi grupo que se llama Nicopol. Nicopol. En el que también hemos hecho un trabajo precioso, eh, siempre retorno, escucho mis discos y me acuerdo mucho. También tengo varios discos de arreglos que he hecho, ¿no? por ejemplo, he hecho uno con la Jenny Nájera de Boleros. Que tú eres el arreglista. Yo soy el arreglista y de pronto pues, he aprendido altísimo y la Jenny canta tan lindo. Eso es, también es una experiencia, también experiencia con, con los Junaro, viejo. A los con, tres Junaro, con Sabiano, los, con Sabiano. No, los tres Junaro. Ah, Emma, César. Hija, como, como hermanos, como ¿no? Hermanos, ahí. ahí me enteré de la vida de los tres. Hice los arreglos eh, de manera de que se acomoden a las voces de los tres, porque son tres voces totalmente diferentes, claro, ¿no? Claro. Ahora yo tengo que agradecerte, porque mira, he descubierto dentro de mis cuadritos, tú estás desde el inicio. <risa> ...de mi carrera, yo quería mostrarte la anterior entrevista que te había he hecho... Sí. ...es mi primer concierto en La Paz, jueves 8 de marzo del 84... ...y estás tú acá, Nicolás Suárez, Miguel Párez... ...¿te acuerdas Mira de esto? Mira esto, no me acuerdo mucho te digo, pero sí me acuerdo... ...que sí hemos tocado varias veces, hemos tocado Mira, varias me acuerdo veces. tus conciertos... ...que convocabas a tanta gente, inclusive marionetas, Exacto. actores... ...este es el primero en la Casa de la Cultura... ...mi querido hermano Nicolás Suárez siempre ha estado conmigo... ...y queríamos recordar esta etapa también... ...bueno Nico, creo que se nos está acabando la entrevista... ...en este lugar tan maravilloso con este cielo paseño... ...realmente te agradecemos tanto poder estar acá... ...querido Nico... ...y algo nos une además de la música... ...bueno, varias cosas nos unen, ¿no? Sí, sí... ...pero hay una muy importante... Y vamos a terminar con toda la fuerza, con todo el ñeque, cantándole a nuestro club. Toda la vida, mi querido hermano. Pues entonces yo me voy a preparar un Nos momento. prepararemos. Nos prepararemos. Nos vamos a preparar y le vamos a cantar porque tanto el Nico como yo grabamos. Pues esa vez, ¿no? Por suerte soy atirado. Sí sí sí, sí, sí, sí. Hemos grabado. Eh, claro ¿no? que sí. Eh, siempre estábamos yendo al estadio. Hemos sí, tenido pues junto esa... con mi hermano Juan Jorge, Carlos. Con Juan Carlos, que es otro... Gran hermano nuestro, así que, bueno, agradecerte tu carrera maravillosa. No sé si quieres destacar algo más que has hecho y que yo me he olvidado. No, hermano, solamente decirte que estoy en la, en la carrera todavía. Eh, para mí es una satisfacción. Yo soy un admirador tuyo también. Gracias. Y me encanta que... Que vuelvas a las tablas, que estés en actividad, porque eres una inspiración, querido Manuel. Gracias. Hermano. Es, no solo para mí, sino para todos nosotros, hermano. Entonces resulta pues una satisfacción que vengas a mi casa una vez más, querido hermano. Gracias, hermano. Así que, pucha, te doy un abrazo. Gracias, Nico, querido. Sí, y un chutis. Un chutis. Un chutis. Y por suerte soy atigrado ahora, ahora para también. terminar el programa. Vamos, Tigres, aquí. Vamos, los Tigres. Aquí trae un nuevo Tigre, querido. Hola, mi, Juan. mi hermano Juan Carlos. Bueno. Chutis. chutis, chutis Bienvenidos. Chutis. chutis, vamos a cantar a nuestro equipo. eso, eso. Claro. Vamos a ahí, amores. los Tigres. Estronguista del corazón, por suerte soy antigrato soy estronguista del corazón. Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición. Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición. Por suerte soy atigrado, soy estronguista de corazón. Por suerte soy atigrado, soy estronguista de corazón. Yo voy feliz al estadio, gritando siempre tigre campeón. Yo voy feliz al estadio, gritando siempre tigre sigue, campeón. igual dinero caja y yo ganó en la cancha oh, soy tú. Oh, sí, sí, <laughs>